Pues la Marisa había escogido unas que no le gustaron, que dice que eran de quién. Digo, Menchú, o sea, creo que me veía demasiado étnica. una tienda de ropa ropa de india una marca local con ropa y moda local se llama pantalones o pantalones vamos a ver si hay pantalones Estoy buscando la Maris, a ver dónde anda la Maris. Las de las naves, pantalones, se llama aquí. Ya lo La maris, ya la vimos Vamos con la maris en vivo y en directo grabando las compras de la maris. A ver, platique la cámara que está comprando. Ah, pues es que hay de todo, hay un montón de. Estos diferentes diferentes. Oiga, ya vio las de aquí atrás? No, venga, venga rápido, venga. Padre, ¿no? ¿A no le gusta? David tiene el Taj Mahal o sea, ahí y tiene sus cómics y sus pelis. Bueno, hay otras tallas a lo mejor ¿Cuánto baila esa? Star Wars de ahí atrás. Eso está bien padre también. Oh, la primera, se la encontré. Esta es la que veo la Maris. Eso está padre. Y esto vale mil rupis. Mil rupis que son 250, entre 250 y 300 pesos. Ah, los pues pantalones con los... Pero no están los que vimos, ¿verdad? La del metro. ¿Es eso, no? ¿Eh? Sí. Esta es smorgue. ¿Usted la quiere? Ah, sí, sí. Es como un vestido. Sí. Esas son dos por mil. Estos cuestan dos por mil. Esas batitas. No, está más padre, Estas son como de señora. Voy a terminar de mapear tantito esto. Este 4 mil rupias este abrigo eso fue mil pesos que a veces en este tipo de tiendas me ven como un mystery shopper, y yo les grabo todo, me ven raro. y ese se me acercó luego, luego. No te dejan grabar a gusto. ¿Qué les pasa? Ah, esa está bien padre. Esa está bien padre. Y esa es de 2x99. 99 ¿La de elefantes si quiere verla? No, me gusta más esta, porque es más lisa. Este tiene rayitas. Sí, no, sí. Ah, esa está Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ah, sí, esta es la que querías, las largas. Esta está bien padre. Esta vale mil rupias. 250, 300 pesos. Esta está bien bonita. Mira esta. Para una fiesta elegante. Esta. No, hasta tampoco estas. Esta es para a Coyoacán con el chungala, la chungala. ¿En qué la quieres? M. Esta está bien padre. Sí ¿Cómo? A mí me gustó más la solita Ya no más Ya con eso tuvo la mares. Ahora va a ir a los training rooms Aquí se llaman así, trying Rooms, no Feeding Rooms, como en los Estados Unidos. Chones, hay quien quiere sus chones del El o de los Changos. Estos valen 700 rupias, 700 rupi. Miren, el rupees, el en general. Mari. Y bueno, esta es la, la tienda de Pantaloons. Ya más o menos, dimos una un vista mía. Pues ya terminó la Mari de escoger aquí en la tienda pantalones, Cuéntanos rápido de qué se trata de esta tienda de pantalones Ropa típica, más o menos típica sí, de aquí. Como típica, muy Entonces la marisa había escogido unas que no le gustaron, que dice que eran de quién? Rigoberta Menchú, o sea, creo que me veía demasiado étnica. Y ya somos pues, este un intermedio. Que sí, hay como de modernas de río, y moderno, con un corte no, tradicional. Como tan rigoberta Menchú. Precios alrededor de mil rupias, los vestidos, las blusas alrededor de 500 rupias. Sí, sí, más hay, o menos. Sí, esas que lleva la Madison son de 900 rupes, sí, sí. algo así más o menos, pero son como largas, son no son largas. Son largas y otras rupes. Ok, bien, entonces esto fue en general bien. Muy bien. Está bien, muy ya muy con buena, esto completo. muy suave, son muy buenas. Ah, sí, está suavecito. Bastante, bastante bueno. Nada que ver con la de Sara, que es de plástico, son bastante buenas sí. de sí. las telas. Sí, porque aquí la tela de India, el algodón de India es, es de lo mejor. Dios.